Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 17. No veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. ¿No ves cosas neutras? porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es, de todo punto, imposible. Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos, mientras te dices a ti mismo, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros luego mira a tu alrededor dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir no veo un neutro porque mis pensamientos acerca de no son neutros no veo una neutra porque mis pensamientos acerca de no son neutros. Podrías decir, por ejemplo, no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros. No veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomiendan tres o cuatro sesiones de práctica concretas e incluso si experimentas resistencia son necesarias cuando menos tres para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. Y nos dice David, Conforme miramos alrededor, aceptamos la idea de que no vemos nada como completamente neutral. Estamos orando y llamando al Espíritu Santo a que nos traiga una manera de ver diferente con la admisión de que se le da significado a todo lo que percibimos. Un significado falso. Y este significado falso es de juicio. Si tengo juicios en mi mente, tengo que ver un mundo de juicios. Tengo que ver fragmentación. Y así esta idea es otra manera de abrirse a la falta de significado de todo lo que se percibe. No puedo ver nada ni percibir nada con claridad si sigo haciendo distinciones, si sigo fabricando categorías, niveles, grados gradaciones es importante que utilice la idea de hoy para admitir que no veo cosas neutras. Si los pensamientos que creo que pienso y las imágenes que creo que veo son lo mismo, y si mis pensamientos que creo que pienso no son neutros, no son neutros en lo absoluto. Entonces, las imágenes que veo no son neutras en absoluto. Esta idea de hoy se deriva de la idea anterior de que no tengo pensamientos neutros. No tengo pensamientos insignificantes, vacíos. Solo son o verdaderos o falsos. Y esas imágenes solo son verdaderas o falsas. Pero estos pensamientos y estas imágenes no son neutros. O extienden la verdad o multiplican las ilusiones. Y entonces no puedo ni empezar a hablar de neutralidad en la percepción. Si los pensamientos que hay por debajo de mis percepciones no son reales, tengo que estar abierto a que se me muestre una manera nueva de percibir primero y luego, más allá de esa manera, visión. La visión de Cristo, luz pura. Y así, con fe, yo practico la lección de hoy. No veo cosas neutras.